Hola amigos, bienvenidos un día más a Brico Marketing, el programa de OniAdTV en el que hablamos de herramientas de marketing y de productividad. Hoy está con nosotros nuestra amiga Cristina, que nos va a explicar cosas súper interesantes. ¿Quieres que tú o tu equipo comercial ahorre horas de trabajo buscando emails de clientes en sus webs? Os voy a enseñar una herramienta que se llama Hunter, con la que lo conseguiréis. Y además, si habilitáis la extensión de Google Chrome, aún ahorraréis más horas. Empezamos. Ya estamos en Hunter la página web de la herramienta que os contaba que es Hunter.io e iríamos a registrarnos. Yo como ya estoy registrada voy a ir a iniciar sesión. Inicio sesión con Google y ya entramos en la herramienta. Aquí veis que tenemos un menú con varias opciones, pero lo que a nosotros nos importa ahora es la parte del medio que es la de Domain Search. Podemos poner el nombre de una URL, por ejemplo, oniat.com, le damos a Enter y nos aparecen los emails que están dentro de esa página web, sin tener que ir a la página web, navegar por toda la página. Y encontrar esos emails. Nos aparecen, como veis aquí, cuatro emails de ONIAD con su puntito verde que quiere decir que está verificado que esos emails son correctos. También hay puntito rojo y puntito amarillo. Esto indicaría que es posible que los emails no sean correctos. Y luego en la parte de la derecha de cada uno de los emails veis las fuentes. En este caso, el primer email viene de tres fuentes. Si pinchamos, nos aparece que parte de la página web contiene ese email. También esto nos facilita mucho a la hora de navegar y de ir en este en este caso podemos pinchar en la primera fuente y vamos concretamente a esa zona de la web. Pinchamos y vamos a la zona de la web en la que está el primer email, por si queremos ver más información. Y esto sería la herramienta, pero como os he dicho, esta herramienta tiene una extensión de Google Chrome que yo os recomiendo que os la instaléis porque a la hora de estar navegando en las páginas es mucho más sencillo usar la extensión que abrir la herramienta. Yo la tengo desactivada, pero la voy a activar ahora en un segundo. Vamos a los tres puntitos del navegador, más herramientas, extensiones, bajo buscando Hunter y la habilito. Y como veis, aquí me aparece ya la extensión. Pues os voy a enseñar cómo lo encontraríamos con la extensión. Vamos a volver al mismo ejemplo de antes y pondremos oniad.com. Entramos en Oniad. Y si no queremos invertir tanto tiempo buscando los emails en la página web, pinchamos en la extensión. Como veis, nos aparece exactamente la misma información que nos aparecía en la herramienta. Nos aparecen los emails, nos aparece el puntito, en este caso, verde, y nos aparecen las fuentes. Como os decía, os aconsejo usar la extensión, tenerla activada en Google Chrome para no tener que ir cada vez a abrir la herramienta y entrar en la herramienta para verlo. Os voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver otra página web. Abrimos una nueva pestaña y vamos a todocésped.es. entramos en todocésped y vamos a la extensión pinchamos en hunter y como veis nos aparece nueva información nos aparecen los emails de todocésped.es y las fuentes en la página de la, en las que están esos emails si le damos a la fuente y pinchamos en la primera fuente, nos lleva a la parte de la web en la que está ese email en concreto. Y aquí nos aparece el correo subrayado en amarillo. Ahora os voy a enseñar los planes de Hunter. Yo tengo el plan gratuito. El plan gratuito, os lo voy a enseñar aquí, permite hacer 50 búsquedas de email mensuales. Pero tenéis otros planes, previo pago. Como veis, aquí tenemos el Starter, que son 1000 peticiones al mes, hasta el Enterprise, que son 50.000 peticiones al mes. Esto depende, como todo, de cuánto lo vayáis a usar. Yo os recomiendo utilizar la opción gratis al principio para ir familiarizándoos con la herramienta y con la extensión y ver si realmente le vais a dar uso. Y si veis que vais a necesitar más peticiones, seleccionáis uno de los planes que tenéis aquí. Bueno, esto es todo lo que os quería enseñar de Hunter. Yo os recomiendo que la utilicéis porque veréis cómo ahorráis muchísimo tiempo encontrando los emails en las páginas web en las que algunas está realmente escondido. Esto ha sido todo, espero que probéis la herramienta y que dejéis los comentarios abajo. Ah, y no os olvidéis de suscribiros si estáis en YouTube, darle a la campanita y también seguidnos si estáis en Facebook, LinkedIn, Twitter o Instagram. Ya veis, nosotros estamos en todos lados y vosotros también. Os esperamos en el próximo vídeo de Brico Marketing.